Eh, digo 8 de noviembre y obviamente nos evoca inmediatamente ya dos años de presidencia de Luis Arce Catacora. Justamente hace dos años, un día como hoy, él estaba jurando al cargo de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia por los próximos cinco años y obviamente se iniciaba una nueva etapa, ¿no es cierto? Con, seguramente con muchas ilusiones, con muchas esperanzas, con muchas expectativas. De ese tránsito que tiene que hacer Luis Arce Catacora en este su mandato de cinco años, así lo establece la Constitución política del Estado, hoy se están completando los dos primeros, ¿no es cierto? Estaría haciendo un 40%, diríamos, de su gestión de cinco años. Nos ha parecido importante y oportuno, obviamente, hacer un balance, hacer una evaluación eh, de lo que han sido estos dos años del presidente Luis Arce, eh, sobre todo en el tema económico y un poco en el tema político, social, ¿no es cierto? Y, y en términos generales, los rasgos de, de su gobierno, ¿no es cierto? Entonces, con ese propósito, con ese objetivo, hoy hemos invitado a dos personas para nosotros muy especiales, muy apreciadas y queridas acá en esta casa televisiva. En principio, quiero agradecerle la gentileza que ha tenido eh, de, de estando trabajando fuera de la ciudad de La Paz, fuera de su hábitat eh, frecuente, pues eh, nos va a atender a través del Zoom. Quiero mandarle un gran cariño como siempre a ella, es Verónica Rocha, que es comunicadora social, pero tiene una, una mirada absoluta sobre la situación en el país. No sé si ya está conectada con nosotros, estamos a través del Zoom con ella. Hola Verónica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Entiendo que estás en la cálida cobija, cocinándote con el calor por allá. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, un cariño grande hasta cobija ahora. Gracias gringo, un gusto saludarte, un gusto verte a través de las pantallas en esta ocasión y pues les mando un saludo enorme. Efectivamente estoy en cobija donde el clima, por lo que acabas de contar en La Paz, es bastante distinto pero bueno, acá andamos felices de, de acompañarte en este programa, en esta ocasión gringo. La felicidad es toda nuestra Verónica, muchísimas gracias, enseguida vamos a, vamos a arrancar un poquito con tus consideraciones, quiero también saludar a Roxana Aseñas ella es economista estuvo participando también en otros momentos acá en esto, en, este, en este canal había ya la televisión, eh, le damos también la bienvenida y el agradecimiento por supuesto de regalarnos unos minutitos de su tiempo ¿Cómo estás Roxana? Qué gusto volver a verte un placer. Buen día, eh, bueno la agradecida soy yo, eh, realmente es una, uno se siente en casa cuando viene aquí. Muchas eh, gracias por la invitación y bueno, presto siempre a conversar y a debatir y a dialogar. ¿no? Seguro que sí. Eh, Roxana, que es economista, obviamente va a hacer una valoración, una ponderación de estos dos años de Luis Arce. Haciendo un énfasis sin duda en el tema económico, que es la especialidad justamente del presidente, Él fue durante más de 10 años, 11 o 12 años prácticamente, ministro de Economía y Finanzas, fue el que condujo, diríamos, las finanzas del país y por supuesto eh, eh, continúa, ¿no es cierto?, por esa senda, eh, pero... Me gustaría arrancar un poquito con Verónica, Vero, no sé si te animarías tú a arrancar un poco, haciendo consideraciones generales de lo que te dejan estos dos años. No recuerdo si hicimos contigo la evaluación del año, creo que la hicimos justamente un día como hoy, y la hicimos con, si no me falla la memoria, con Jorge Greve, ¿no? No sé si tú recuerdas, Estábamos en otro medio de comunicación, tú y Jorge Greve, que hacían igual la, la valoración del primer año. Eh, vamos al segundo año, Vero, ¿qué te parece? Tus primeras impresiones, tu primer balance general de lo que has visto en estos dos años del presente. Presidente Luis Arce. Correcto, Gringo. Tuvimos la oportunidad de hacer una evaluación los primeros seis meses, luego hicimos otra evaluación al año y, bueno, afortunadamente podemos volver a hacerla ahora dos años después. Creo que, como has señalado en un inicio, es un momento de inflexión importante, toda vez de que realmente constituye un momento medio en, la, en el momento de gobierno de Luis Arce. Eh, creo que las novedades por lo menos se van asentando, lo que en algún momento dijimos que eran unas sospechas o unas primeras intuiciones respecto a una forma de gobierno, creo que se han ido asentando y para bien o para mal el hecho de haber tenido que afrontar ya algunos primeros conflictos, posiblemente el más duro en, este, en esta gestión de gobierno, el que atraviesa en este momento respecto a lo que ocurre en la ciudad de Santa Cruz y algunos lugares más del país. Creo que también da cuenta un poco de la gestión de gobierno. Yo de manera general gringo te diría que estamos ante en la certificación de que estamos hablando de un gobierno que por lo menos en términos comunicacionales y políticos apuesta desde la figura del presidente por un bajo perfil. Creo que ha estado bastante claro en este último conflicto respecto al censo que hay más bien un equipo quien va a afrontar, a dar la cara, a resolver las cuestiones. Obviamente entendemos siempre en consulta con el presidente, pero creo que podemos sostener lo que en algún momento habíamos evaluado respecto a la forma en la que el presidente se muestra ante el país, que tiene que ver con que solamente acude a, eh, al estrato público a comunicarse con, el, con la gente a través de medios oficiales, solamente en momentos muy definitorios y en momentos en que realmente ya tiene una certeza respecto a lo que tiene que decir para adelante. Los momentos que son más bien conflictivos y en los momentos en que posiblemente no existe el diálogo tan fluido con algunos sectores de la población, lo que pasa es que acude a algunas pocas personas de su gabinete que constituyen al día de hoy el gabinete político, si se puede decir, porque tienen relativamente un peso político. Pero creo que de manera general, cuando hablamos de la gestión presidencial, inevitablemente tenemos que referirnos al gabinete que lo acompaña y creo que ahí también estamos en capacidad en este momento de poder resolver algunas cuestiones que habíamos tenido primero como intuiciones y que tienen que ver con que se trata de un gabinete con poco perfil político, con poca visibilidad, poca capacidad de comunicación y que solamente en algunos personeros de gobierno logra encontrar la capacidad de comunicarse y de resolver. Esto quiere decir que hay eh, un contrapeso en el que hay muy pocos eh, operadores políticos. Creo que esto se ha dicho bastante en términos de análisis político y yo creo que lo que ha ocurrido en términos políticos este, estos, este último año concretamente, que ha sido el más conflictivo, el más conflictivo tiene que ver con que estamos pudiendo ratificar que la figura presidencial tiene esta forma de hacer política y esta forma de comunicar la política. Bien, eh, Roxana, tu primera lectura del tema económico, ¿cómo, cómo se ha desenvuelto el presidente en ese ámbito, reiteramos, hoy completando dos años de mandato. Bueno, eh, primero un saludo a Verónica eh, de hasta allá. Yo creo que eh, al margen de lo que ella decía es totalmente cierto, el perfil político es de una determinada forma, eh, probablemente un perfil un poquito más bajo, sin embargo el perfil económico es exactamente lo contrario, en sentido de eh, más bien hay mucha experiencia en el manejo político, en el manejo de la macroeconomía. ¿No? De hecho, eh, este gobierno ha tenido que enfrentar cosas que probablemente ningún otro gobierno eh, o, o en muy, mucho tiempo no han enfrentado, es decir, una pandemia, ¿no? eh, el golpe de Estado que ha dejado eh, al Estado la desinstitucionalización en realidad del Estado eh, y eso han tenido que enfrentar, todo eso ha generado una, eh, una ruptura en, la, en, en el camino económico digamos que estaba siguiendo, eh, nuestro ahora presidente, en esa época ministro de Economía, había un modelo económico que estaba generando grandes resultados y se vio eh, cortado por el golpe de Estado primero y después, sin duda, también por la pandemia y por la pésima gestión que se ha hecho en el gobierno eh, de Áñez, ¿no? Entonces eh, efectivamente cuando entra al gobierno nuestro presidente y nuestro ministro de economía obviamente tienen que retomar pero tienen que reactivar la economía y reactivar la economía no quiere decir solamente manejar los hilos económicos sino también tiene que ver con eh, generar otra vez esa expectativa positiva de las personas, generar confianza en las personas. Por ejemplo, el tema de la bolivianización era un tema que se había generado y que se había trabajado durante muchos años para que las personas tengan confianza en ahorrar en bolivianos. Y esto eh, probablemente se ha visto eh, en entredicho eh, en, en, la, en el lapso de tiempo que, que hemos mencionado, en 2020 básicamente, ¿no? Entonces, tienen que retomar todos estos, todos estos temas, reactivar la economía, pero sin duda lo hacen eh, con, mucha, con mucho éxito. Durante todo el 2021 se logra generar otra vez una reactivación económica. Los indicadores económicos son eh, bastante claros. Por mencionar, eh, uno de ellos teníamos un decrecimiento de menos 8 en el PIB y pasamos a crecer eh, hasta prácticamente el 6% al final del 2021. Pero ese es un indicador macroeconómico. La gente se siente más confiada ya en términos económicos y eso es vital para que las políticas económicas puedan generar buenos frutos eh, cuando se las está eh, generando, ¿no? cuando se las está eh, ejecutando. Eh, entonces sí hay buenos resultados y este segundo año tiene un aditamento adicional. Es decir, el conflicto bélico entre Rusia y eh, la OTAN, ¿no? digamos que Ucrania representando a todo ese bloque, definitivamente pone de nuevo en entredicho... El manejo económico, macroeconómico que se está haciendo ya también a nivel mundial, por entredicho al modelo capitalista, básicamente, ¿no? eh, que se tambalea y se sigue tambaleando. Y eso no parece tener, digamos, un fin en el eh, corto plazo. ¿no? Pareciera que se va a seguir extendiendo en el mediano plazo. Y con las medidas económicas en contra de Rusia, esto vuelve a generar presiones sobre economías como la nuestra, ¿no es cierto? Que son economías pequeñas pero que ya no son ni muy dependientes eh, de las economías externas, ni tampoco dependen solamente de las exportaciones y son soberanas. Por lo tanto, sí tenemos un blindaje también ante, esa, eh, ante, ante ese acecho, digamos, ¿no? porque definitivamente las presiones han sido muchas, el gobierno definitivamente ha tomado eh, eh, decisiones de política económica a tiempo, lo ha hecho de manera muy solvente y podemos enfrentar este conflicto y todo, todo esto que, que había mencionado, que ha sido el escenario inicial de este gobierno, de manera muy efic eficiente y de manera eh, de generar otra vez una expectativa positiva en términos económicos. ¿no? O sea, en general creo que realmente eh, con muchas cosas de, de, eh, en contra, el gobierno en, en términos económicos, ha sabido no solamente sobrellevar, sino hacer que seamos el país con menor inflación, con más crecimiento, con mayor reducción de la pobreza y con otros indicadores que en este entorno es complicado. ¿no? De acuerdo. Eh, quisiera volver con Verónica, eh, Verónica Rocha, que está ahora mismo en Cobija, pero tu percepción, eh, diríamos si pudiéramos sintetizarlo, ¿no es cierto? Matizarlo a partir de luces y sombras. Eh, ¿Qué ha sido lo mejor de estos dos años de Luis Arce? ¿Qué ha sido lo deficitario, lo negativo o lo no tan positivo como tú quieras eh, valorarlo, Verónica? Luces y sombras de estos dos años de, de Arce. Sí, Gringo, gracias. Eh, aprovecho también de mandarle un saludo a Roxana. Creo que ella ha hecho bastante énfasis en lo que podríamos calificar como las luces de este gobierno. Eh, sin duda, y creo que de manera casi unánime, la gente, los analistas y las personas que están constantemente evalu evaluando la realidad del país estarán de acuerdo en que el, en términos económicos, a pesar de todas las adversidades externas y que vienen del pasado, del pasado inmediato, este gobierno ha logrado poner en marcha el aparato productivo en lo que se puede, por supuesto, ha logrado retomar por lo menos algunos estándares de estabilidad económica y creo que sin duda alguna esto constituye las mayores luces de este gobierno. Por supuesto que luego del traumático gobierno de la señora Áñez y todo lo que esto implicó y que nos dejó en un constante momento de una tendencia de polarización social en el país, también es una buena noticia que podamos haber retomado los mínimos institucionales democráticos y que podamos estar ante un gobierno que es con seguridad, oposición y oficialismo reconocen como legítimo salido de urnas y esto por, por supuesto constituye una fortaleza democrática que nos ha devuelto a esa normalidad cuando menos democrática e institucional para poder aceptar que es con este gobierno con quien hay que tener de interlocutor para resolver los conflictos a nivel país y eso lo estamos viendo en estos últimos conflictos. Creo que por ahí van las luces, el, el retorno de la institucionalidad democrática y la estabilidad económica que se va sintiendo cada vez más, eh, creo que son los, los principales logros de este gobierno. Respecto a lo que se podría llamar como sombras, creo que también es importante poner un contexto en general y que tiene que ver con que producto de varios hechos en el pasado inmediato, pero con eh, Puntualmente el hecho del gobierno anterior, estamos frente a un estado que se encuentra actualmente en los mínimos institucionales, lo cual es muy riesgoso y producto de ello no está pudiendo realizar toda la gestión que fuera necesario, sobre todo en términos sociales. Yo creo que las agendas sociales eh, han quedado bastante relegadas. Eh, creo que siendo el foco de atención la economía y no siendo una, un emprendimiento menor, Varias de las agendas sociales que tienen que ver con género, que tienen que ver con inclusión, que tienen que ver con derechos sociales, eh, es, gozan también de un bajo perfil, lo cual no ha sido antes de la característica de los gobiernos, por lo menos eh, del movimiento al socialismo o en general de izquierdas. Creo que ahí es neces necesario poder revitalizarlo. Quizás esto se explica un poco a partir de eh, las necesidades urgentes que tienen que ver con la economía y la reactivación del aparato productivo, pero por supuesto no debieran quedar en un segundo plano. Y otras de las sombras creo que tienen que ver con la eh, incapacidad política que de repente se empieza a visibilizar con una oposición bastante dura, una oposición que también proviene con la memoria inmediata del gobierno anterior y que está dispuesta a radicalizarse de varias maneras. Y que lastimosamente no se están encontrando operadores políticos dentro del gobierno que puedan tender los puentes necesarios para que podamos arribar a reconciliarnos en términos del mediano y largo plazo después de una, una sociedad tan con tanta tendencia a la polarización que ha quedado después de los conflictos del 2019 y después del gobierno de la señora Áñez. En consecuencia, gringo, yo creo, yo creo que hay eh, varios temas pendientes, son varios temas colaterales, si se quiere, al corazón productivo y económico y democrático del país, que en este momento encuentra estabilidad gracias a, al proceso democrático del 2020 que lleva la presidencia al presidente Arce pero que por supuesto el gobierno más tarde que temprano tiene que empezar a ponerles el foco de atención y empezar a atenderlos, porque después eso constituye el corazón y el color que va a tener este gobierno cuando pase a la historia, que es un tema de reactivación económica y de evolución democrática, pero que también eventualmente tendrá que seguir una agenda de izquierda, de progresismos y esta agenda política más relacionada con lo que en general el movimiento al socialismo trata de proponer al país. Muy bien, Verónica. Le transmito la misma inquietud a Roxana, que habló un poco de las luces y coincidí ahí con Verónica. Eh, sombras, ¿no es cierto? Las sombras, los elementos que estarían pendientes o que no han sido encarados de la mejor forma, según tu juicio. Eh, sin duda el manejo macroeconómico de la economía ha sido eh, bastante importante, ha sido muy positivo. Eh, también la implementación del, del modelo económico, ¿no? del modelo de crecimiento, de desarrollo, digamos, que se ha implementado ya hace bastantes años, que, que ha tenido mucho éxito. Sin embargo, eh, efectivamente tiene que estar esto relacionado y en general la economía va a estar relacionada con lo social y va a estar relacionada con lo político. Lo económico no puede ser una isla, ¿no es cierto? Y ahí coincido con Verónica, eh, el tema de la agenda social probablemente, ciertamente se ha visto, no sé si relegada, pero tratada de una forma probablemente separada y eh, ahí creo también está el problema. La política, eh, eh, aunque la política económica es de redistribución, tendría que ser profundizada. ¿no? Ahora, ¿en qué sentido decimos esto? El modelo económico se va a basar eh, básicamente en los, eh, en los aspectos, en los, en los sectores generadores de ingresos, generadores de renta económica, digamos que se van a trasladar al sector productivo, en el que se ha dado un impulso importante, es cierto, ¿no es cierto?, eh, y lo demás que se ha ido a la redistribución. Sin embargo, este modelo tiene que ser profundizado. Aún seguimos con las lógicas, eh, digamos, con la lógica eh, de la economía más neoclásica, más eh, heterodoxa ciertamente, pero aún seguimos con la lógica capitalista, por decirlo eh, de alguna forma. Y este modelo era un modelo que en 2014 eh, había, se había generado con la expectativa de ser un modelo de transición y se había espe eh, especificado que era un modelo de transición hacia otro superior, hacia otro más social, más comunitario, más colectivo. Eh, el desarrollo de la economía entonces comunitaria, por ejemplo, es algo que no se está generando, que no se ha llevado a cabo, que no se le ha dado el espacio para que pueda también ser parte de eh, las políticas económicas y creo que ahí está uno de los temas más importantes porque tiene también que ver con la gestión de los recursos naturales y esa gestión que se ha implementado a partir del de régimen de, de, de hidrocarburos como una gestión colectiva de los recursos naturales. Es decir, no van a ser del Estado, los recursos naturales, por ejemplo, no son del Estado, sino son de todos los bolivianos y las bolivianas. Esa es una parte, es un inicio eh, de lo que debería ser una gestión colectiva de los recursos naturales, eh, que es de hecho algo novedoso. No hay eh, regímenes de este, de este estilo, pero no basta con decirlo, hay que ejecutarlo y en este sector, que es hidrocarburos, y traspasarlo al litio, por ejemplo. ¿No? también este tipo de gestión colectiva. Y para que se haga, para que esto tenga eco en eh, el desarrollo productivo, ¿no es cierto?, también tiene que eh, gestionarse una forma de e economía comunitaria, de economía colectiva que va a hacer que las empresas, por ejemplo, puedan tener eh, no solamente un dueño o el, el dueño, no sea sé, específicamente el Estado, sino pueda ser una colectividad que pueda empezar a eh, generar producción pero que sean ellos también los dueños. Es decir, hay muchos aspectos en los cuales hay que ir profundizando el modelo económico para que las medidas mismas que el mismo gobierno está tomando seguramente puedan encontrar una, eh, un mejor resultado con estas modificaciones que ciertamente son más de fondo, no son ya... Eh, el, el mejorar el PIB y el mejorar eh, el, la inflación o el mantener una inflación baja, la más baja de la región, ciertamente, pero ya no es suficiente. Necesitamos tener más, eh, muchas más políticas que vayan directamente a los sectores sociales, pero eso va a ser eh, para eso va a ser necesario que hagamos reformas en, la, en el modelo económico y en la implementación de este modelo económico en torno a lo que acabo de mencionar. ¿no? Correcto. Eh, Roxana Señas, economista que está eh, compartiendo su visión de estos dos años del presidente. Eh, vuelvo a cobija, está Verónica Rocha ya eh, también compartiendo esta conversación. Eh, Verónica, no sé si me aceptas, hablar un poquito del tema político, la faceta política. Eh, Se ha dicho tanto respecto del de surgimiento de este nuevo liderazgo eh, en el país, me refiero obviamente al presidente Luis Arce, eh, esa fuerte, ese fuerte gobierno, esa fuerte presencia de Evo Morales durante 14 años, ¿no es cierto?, en la presidencia, sin duda se decía, iba a marcar un poco la agenda, un poco el rumbo eh, de la gestión de Luis Arce. Se decía que, a ver si en algún momento Luis Arce dejaba, llegaba a distanciarse, ¿no es cierto?, o a desarrollar de pronto una identidad propia, ¿no es cierto?, de decir, yo gobierno como yo, o sea, yo soy Lucho, no soy Evo, etc. Eh, ¿Cómo le ha ido al presidente en estos dos años en, esa, en ese tema de su faceta política? Se lo ha cuestionado bastante, por ejemplo, por no tener un gabinete político, por no tomar decisiones muy vinculadas a la política y ponerle más bien el énfasis a lo técnico, a lo económico. ¿Y ¿Cuál es tu valoración respecto de ese tema? ¿Se está constituyendo una nueva forma de, de hacer política, un nuevo estilo de hacer política con Luis Arce? Sí, yo creo que en el, en el sentido que lo planteas, gringo, en el tema de la creación de una identidad política que vaya a quedar a la posteridad de, al, del actual presidente Arce... Eh, necesitamos contemplar algunas variables que no son menores y esto tiene que ver con quienes ingresan junto a él al momento de gobierno. Estamos pensando concretamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional porque todos ingresan en una plancha junto con él, bueno, de diversas maneras, pero en una misma votación y él después, días después, toma la decisión de conformar su gabinete, que son sus allegados. Por lo tanto, estamos hablando de un gobierno en el que sí el centro es, por supuesto, el presidente, porque ese es el modelo que tenemos en Bolivia, pero que existe toda una estructura de gobierno alrededor de él que debiera permitirle desplegar una agenda y, en consecuencia, establecer un estilo de gobierno que va más allá del estilo presidencial, sino que es un estilo de gobierno y está determinado por quien lo eh, encabeza. En ese sentido, gringo, yo creo que estamos en condiciones de decir que eh, la Asamblea Legislativa eh, Plurinacional me parece que al día de hoy goza de eh, una deslegitimidad, por decir algo, eh, en la ciudadanía. Tenemos eh, diputados y senadores que muy pocos llegan a tener alguna algún protagonismo eh, o, a, o a destacar de entre todo un grupo de más de 100 eh, asambleístas. Y, por supuesto, esto es algo que termina afectando las agendas en las cuales se pueden generar leyes y se puede generar eh, todo un cuerpo legal que pueda acompañar la gestión del presidente, porque realmente de eso se sabe poco. No tanto porque se comunica mal, sino porque realmente la Asamblea está resolviendo sus propios problemas en términos de la calidad de la política que le ofrece hoy al país, en tanto oficialismo y oposición. Eso la, por otro lado, en términos del gabinete, creo que ya lo he comentado en un principio, esto también se ha dicho en varios escenarios y varios análisis, en este, es un gabinete que tiene un perfil bastante bajo, eh, de los alrededor de 19 ministros y ministras que hay, son muy pocos los que destacan, los que levantan la voz para hablar de sus temas. Eh, esto quiere decir que estamos, que hay un gabinete eh, de baja intensidad, por así decirlo. Y Pareciera ser que el presidente Arce ha optado por no remover este gabinete, por lo menos hasta el día de hoy, en el sentido de mostrar unidad y fortaleza en torno a su gobierno. Entonces, pareciera ser que el presidente en este momento, en términos políticos, se encuentra rodeado de quienes debieran acompañarlo, pero están teniendo eh, desempeños de bajo perfil, desempeños de baja intensidad, desempeños sin otros protagonismos y no se están generando otros liderazgos en torno a su presencia. Por lo tanto, esto genera las condiciones para que gran parte, gran porcentaje del estilo de gobierno esté depositado en la figura presidencial. Por lo tanto, estamos hablando ahora más que todo del estilo presidencial. Y creo que en ello hemos abundado bastante, tanto Roxana como yo, en el sentido de que hasta el momento lo indiscutible es que se imprime un estilo presidencial de tipo gerencial, económico y productivo. Lo que está faltando es, al parecer, eh, el estilo político, el estilo de resolución de conflictos. Y que es algo que no es menor porque es muy posible que en los próximos meses, sino en lo que queda de gestión de gobierno, se presenten los verdaderos problemas. Y, y ahí habrá que tener otro tipo de capacidades, otro tipo de estrategias, otro tipo de actores que poder desplegar para mantener un gobierno legitimado que demuestre que puede moverse en los estándares democráticos y en diálogo siempre con la sociedad y con, por supuesto con la oposición. Eh, aprovecho, seguimos contigo, por favor, en Cobija. Eh, ¿Tú crees que el censo... el el problema que se ha generado en torno al censo, hoy Santa Cruz está completando su día número 18 de paro indefinido. Eh, se está en este momento avanzando en Cobija, en, perdón, en Beni, en Trinidad, en la perspectiva de poder ya fijar una fecha, ¿no es cierto? Daría la sensación de que es un escenario tremendamente complejo. ¿Tú crees que este es el problema que ha tenido Luis Arce en estos dos años? ¿Tú crees que va a haber un antes y un después del censo? ¿Qué, qué, qué balance estás haciendo de este tema? Yo creo que estamos en un momento gringo en el cual se puede determinar si este va a ser un problema más o este va a ser un ingrediente de un escalamiento de conflictividad social que esperemos eh, no llegue a terminar en los escabrosos resultados en los que terminó el 2019. Esto tiene que ver con varias condiciones, sí tiene que ver un poco con la capacidad dialógica eh, y la capacidad de tender puentes desde el gobierno, pero también por supuesto desde la oposición que también tiene una responsabilidad en ello, pero tiene que ver, gringo, con las condiciones también anteriores. Yo he mencionado un par de veces que estamos ante una sociedad que tiene mucha tendencia a la polarización, y con esto lo que quiero decir es que existe una polarización mediática, existe una polarización política, y la polarización social es algo que está latente. Algo que nos une es la productividad y la reactivación de la agenda económica, nos reúne nuevamente como sociedad porque nos pone a todos en diálogo para un objetivo común. Pero cuando aparecen los problemas políticos y cuando aparecen las intenciones de volver a polarizar la sociedad, somos una sociedad que fácilmente está muy dispuesta a volver a tomar partido y a volver a establecerse en los mismos puestos en los que la conflictividad inmediata nos, nos recuerda, concretamente el 2019. Entonces, las condiciones que está enfrentando actualmente el presidente Arce son bastante delicadas en el sentido de que todo esto no ha curado, no es algo de, de, de, de fácil resolución porque son heridas muy profundas que tenemos en la sociedad y eh, este riesgo latente es algo que yo creo que tiene que tener siempre en el centro de la medición y de la evaluación de cómo va a gestionar los conflictos, tanto el gobierno a la cabeza del presidente, pero también la oposición. Me parece que por lo que se está viendo en el censo, este no es el gran problema. Eh, creo que la gente de manera general ya entiende y ya no nos compramos el cuento de que el problema es el censo. Hay otros eh, móviles políticos por detrás, pero por supuesto eso no quiere decir que estos móviles políticos no existan ni van a estar latentes ni van a estar presentes al momento de eh, tratar de enfrentar a un gobierno, ¿no? Y por eso yo creo que es bastante grande el reto que tiene el gobierno del presidente Arce de manejar esto con la mayor eh, estrategia, la mayor sabiduría y por supuesto la mayor política de calidad para poder reencauzar y llevar a, a, a buen término eh, su gobierno tratando de atender lo que la mayoría de las y los bolivianos eh, demandan de verdad. Correcto. Aprovecho una yapita más, que esta ya es una cuestión bien política, no estrictamente política, alta política, diríamos. Eh, muchos han considerado que lo que está pasando ahora en Santa Cruz es una suerte de configuración de un escenario, de un campo de batalla, en el que en realidad están lidiando tres liderazgos, el de Luis Arce, el de señor Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, y el señor Evo Morales. Eh, se dice que de ese campo de batalla alguien va a salir ganando, alguien va a salir perdiendo. Es una pulseta, aparentemente. Eh, ¿Quién es en realidad el antagonista en este momento de Luis Arce? ¿Evo Morales o es el, el señor Luis Fernando Camacho? ¿Cuál es tu lectura? Es un poco complejo eh, tener la pulsión desde Santa Cruz, gringo. Yo te diría que eh, hay que conocer muy bien los recovecos intermedios en los cuales el MAS ha desplegado durante los... Eh, 15 años de gobierno del expresidente Evo Morales, hay que conocer bastante bien cómo es que ha desplegado a sus operadores políticos de mandos intermedios en Santa Cruz. Es cierto que ha habido varias estrategias desde el movimiento al socialismo durante la última década para tratar de ganar espacio en Santa Cruz y que esto ha sido efectivo en algunos momentos y esto lo ha demostrado a través de eh, varios procesos electorales en los que el MAS ha tenido algún crecimiento, no obstante, sin nunca poder ganar la totalidad de eh, Santa Cruz en general, ¿no? Al respecto, yo creo que eh, no me animo a decir si es que hay realmente eh, dentro del MAS si, quién podría estar ganando. Yo, a mi criterio, lo que se ve en Santa Cruz es un MAS que puede tener unas diferencias internas. De alguna manera, entiende que tiene que estar cohesionado, por lo menos en momentos en los que el eh, contrincante, el rival político se muestra tan fortalecido como ahora concretamente el Comité Cívico con las decisiones que está tomando de hacer un paro en Santa Cruz. No se me ocurriría, por lo menos en este momento y en este escenario, que el MAS como eh, organización política, a pesar de las tensiones internas que le está mostrando al país y a pesar de los liderazgos que trata de poner en juego, eh, es, tendría que estar separado o tendría que tener estrategias distintas dentro del gobierno. Por supuesto que esto entra ya un poco en el campo de la especulación y ver un poco cómo, cómo se mueven las estrategias. Pero yo pensaría que por lo menos hasta el momento de salir del conflicto en Santa Cruz, concretamente, el MAS va a actuar, aunque no lo muestra, más bien mostrándolo de manera cohesionada, gringo. Muchísimas gracias. Verónica, enseguida volvemos. Le voy a pasar la aposta a Roxana para sus consideraciones respecto al tema del censo. ¿no? Eh, es, es el gran tema. Tú como economista, obviamente, sabes que es un censo, eh, pero también, obviamente, como economista, sabes las consecuencias que está teniendo este paro que, reitero, hoy completa 18 ¿Es ese días. El claro. En realidad, eh, bueno, el censo es un pretexto y eso ya todo el mundo lo sabe, eh, metiéndome un poquito en el tema de, de Verónica, lo que le comentabas a ella, eh, definitivamente creo que el antagonista es pues Fernando Camacho, Luis Fernando Camacho y las logias y, la, y el poder oligárquico en, en Santa Cruz. Eh, sin duda, en, de alguna forma también eh, se, ha, se los ha fortalecido, al fortalecer a todo el país, se ha fortalecido también a ese sector económicamente en, en el gobierno eh, que, que teníamos con nuestro presidente Evo. Entonces, eh, efectivamente... Ellos eh, son el antagonista, son quienes quieren volver al poder, pero yo no creo realmente que estén fortalecidos ahí. Yo diciendo un poquito, yo más bien creo que es eh, un paro que define que hay dos días martes y miércoles de abastecimiento ya no es pues un paro, ¿no? O sea, ya, ya deja de ser paro y eso lo están haciendo porque realmente ya no pueden sostenerlo, ¿no? Lo están haciendo revivir como pueden. Claramente, hasta que intenten que el diálogo se vuelva a romper en, la mesa, en las mesas técnicas, ya se ha eh, ido el, el, el, el rector, porque Camacho, como siempre, ya lo ha amenazado entonces él ha tenido que abandonar esa, esa, esa forma de diálogo. Sin embargo, las mesas técnicas ciertamente tienen que llegar a consensos técnicos y esos consensos técnicos tienen que ver con varios, varios temas eh, respecto a eh, temas geográficos, temas limítrofes, temas de, de gente, de un, un censo, eh, tengo una, una compañera que, con la que siempre comentamos, un economista, y ella me, me dice... Eh, eh, Generar un censo, hacer un censo, determina un presupuesto casi, casi que eh, de guerra. ¿no? O sea, es un movimiento económico, un movimiento de gente, un movimiento eh, social, económico, muy importante. No es, no es como decir, voy a ir a hacer una encuestita un día y punto final. El censo dura muchos, no solo meses, sino probablemente años, tanto en lo que se prepara como en lo que se ejecuta en ese y los próximos días y en todo lo que es eh, ya la sistematización de la información. Entonces, efectivamente, eh, el tema de los plazos no es un tema menor, ¿no?, se pueden obviamente tener ciertas holguras, pero no es, un, no es un tema menor. Los temas técnicos son temas importantes que deberían primar en el, en el censo, pero obviamente no es el tema en este momento del de, eh, paro cruceño. ¿no? Ese es solamente un pretexto. Lastimosamente lo que están acarreando con este, con este paro son millones de millones de dólares que estamos perdiendo por día eh, porque dejamos de eh, producir. Los transportistas dejan de transportar, los comerciantes no pueden vender, los gremialistas no pueden vender ni, ni, ni generar eh, producción, eh, ya tenemos desabastecimiento. Obviamente esto está eh, implicando también una, un incremento, aunque pequeño, controlado de precios, se está generando en Santa Cruz, la gente eh, ya no da más con el paro porque hay un desabastecimiento y porque van a haber presiones económicas que saben que no se van a poder salvar. Si es momento de siembra, por ejemplo, en este momento, y este momento se pasa, y no es que yo puedo volver a sembrar la próxima semana o el próximo mes, es un calendario agrícola que por algo es calendario agrícola, tiene sus plazos, tiene sus momentos, y si se pasa... Dejo de producir y eso es un gran sector de Santa Cruz, ¿no es cierto? Y eso va a generar enormes pérdidas económicas. Quienes van a perder más, sin duda, van a ser los que menos tienen. Los que más tienen, los camachos, los eh, eh, Parada y todos los demás. Eh, sin duda van a seguir teniendo sus fuentes de, eh, de ingresos, sus grandes fuentes de ingresos, porque incluso siguen trabajando aunque, aunque hay paro. Entonces, eh, los que más van a sufrir son los que menos tienen, los que tienen que vivir día a día, los que tienen que salir a comprar la caserita que tiene que vender, sus helados, sus jugos o lo que fuera en la calle y que ahora no puede hacerlo por, y no puede generar el ingreso ni de ese día ni del próximo y tiene deudas que se le van acumulando, es decir, la presión que están ejerciendo sobre la gente, la presión económica que están ejerciendo sobre la gente es, creo, insostenible. Y que ya son es muchos, insostenible. ¿no? Y que son muchos. La mayoría. Son, claro. La gran mayoría. Porque ¿quiénes son los oligarcas? Un, cinco, seis, siete familias en Santa Cruz. Todos los demás, miles de miles de personas que necesitan generar sus ingresos todos los días, desde los que trabajan como oficinistas finalmente, hasta los que tienen que salir a las calles a vender y ganarse el pan el día a día, todos ellos van a sufrir. Y obviamente van, van a sufrir todos los de Santa Cruz, pero son los más vulnerables, los que más van a sufrir, sobre los cuales se está poniendo todo el peso económico y las logias cruceñas están poniendo sobre, todo el peso económico sobre esa gente. Y esa gente... Ya está cansada también ¿no? y sabe que va a tener que pagar. Igual tiene que pagar el crédito a fin de mes. O sea, nadie le va a decir, bueno, qué pena has tenido paro, yo te voy a postergar un mes el, pa el pago de tu cuota. ¿no? Y ella va a tener que endeudarse para pagar esa deuda. Una doble deuda sobre, sobre lo que ya tiene, sobre lo que no ha trabajado, sobre lo que no ha generado. O sea, realmente eh, es, es una medida muy injusta, no solamente porque los móviles son totalmente injustificados, sin argumentos, vacíos de contenido, sino también porque es a quien se le está sometiendo económicamente es a la población y a la gente que menos tiene. Muy bien, eh, vamos a volver hasta cobija, Verónica Rocha, te, te vamos a hacer la, la última pregunta, la última consulta para, para escuchar tu, tu análisis, tu lectura de este tema. Eh, quizás eh, dos o tres cosas que debiera hacer el presidente Luis Arce en, en el próximo tiempo, ¿no es cierto? Dos o tres cuestiones que tú crees que serían eh, urgentes, ¿no es cierto? Insoslayables, bueno, digo dos o tres, si tú encuentras más o menos, eh, no hay ningún problema, esto, esto, el criterio es tuyo, pero digo, eh, tareas ineludibles para el presidente ahorita, pronto, desde mañana, desde el inicio de su tercer año como presidente de Bolivia. Sí, Gringo, yo creo que uno primero tendría que ver con fortalecer el equipo de operadores políticos, creo que esto es fundamental en tanto cómo afrontar los conflictos y los años venideros de gestión, eh, es verdad que hay unos cuantos operadores políticos, pero también esto tiene una suerte de desgaste, por lo tanto, fortalecerlos, tener un equipo plural de operadores políticos y operadoras políticas seguramente podrá darle mayor fortaleza a cómo afrenta, afronta los problemas hacia adelante. O algo que creo que tiene que fortalecer no depende tanto de él, depende más bien del vicepresidente Choquehuanca pero por supuesto tiene que ver con una decisión gubernamental, tiene que ser el diálogo que se tiene respecto a la asamblea legislativa para que realmente una asamblea legislativa mayoritariamente masista pueda acompañar esta gestión de gobierno y permitir establecer los fundamentos sobre los cuales se pueda avanzar en términos de políticas sociales y la agenda social que en tanto comentábamos eh, otro tema creo que tiene que ver con ver cómo se recupera por lo menos una agenda de corto plazo, una agenda de emergencia que tenga una mirada prospectiva de largo plazo y que tenga una mirada respecto a la agenda constituyente. Creo que de manera general el norte común que teníamos los y las bolivianos respecto a la Asamblea Constituyente del año 2009 era meridianamente claro que ese era el, el, el, el norte de largo plazo al cual avanzábamos, pero después del conflicto del 2019 esto ha quedado de alguna manera relegado y estamos como en una lógica de supervivencia económica que se entiende por los factores externos, pero que eventualmente hay que empezar a delinear para saber hacia dónde estamos siendo como país. Creo que ese norte es importante recuperarlo. Y tiene que hacerlo este presidente, tendrá que hacerlo el que viene, pero por supuesto cada uno tiene una cuota de responsabilidad en poder dar certidumbre a los y las bolivianas respecto a dónde vamos en el largo plazo. No solamente sobrevivir este momento post-pandemia, post-crisis del 2019, sino también poder decir, esta es nuestra agenda social de largo plazo, estos son nuestros mínimos hacia los cuales vamos a aspirar como país y hacia, hacia acá es donde vamos a caminar. Creo que te podría resumir en esas tres eh, tareas pendientes gringo, que no son menores, no son fáciles, pero que creo que es urgente que empiecen a delimitarse precisamente para otorgarle identidad política no solamente al presidente, sino también a este gobierno. Muy bien, Verónica. La misma consulta, Roxana. En materia económica, quizás el énfasis, lo, las dos, tres cosas urgentes que hay que hacer, que debería hacer el presidente. Ok. En realidad, yo creo que, como decía desde el principio, el manejo macroeconómico ha, estado, ha sido importante. El tema de la reactivación ha sido lo que efectivamente ha llevado, ha marcado la agenda económica eh, del gobierno, como debía ser, sin duda. Sin embargo, ahora tenemos que probablemente pasar de la reactivación económica a la profundización del modelo, a la eh, definición de, de, de estructuras eh, que ya nos lleven a una economía más eh, eh, comunitaria, más colectiva, a dejar un poquito más de lado, ya no solamente en discursos, sino en los hechos económicos, dejar un poco el tema del mercado, eh, profundizar la, las nacionalizaciones, ahí hay un reto muy importante que es el tema del litio, la gestión del litio, ¿no? Creo que ahí está el reto eh, de este gobierno que definitivamente va a marcar probablemente la historia del, económica del país de aquí para adelante, porque el tema del litio, si no eh, tiene el mismo régimen eh, que hidrocarburos, con toda seguridad van a venir... Muchas transnacionales que ya tienen los ojos puestos en, en nuestro litio, ya lo han dicho en Estados Unidos, lo han dicho en varios lugares, eh, van a venir a por ellos. ¿no? Entonces, efectivamente, hay que eh, re, re profundizar más bien ¿no? todo, todo este tema de la gestión de los hidrocarburos, de la gestión del litio, de la gestión de nuestros recursos naturales, pero no solamente para que siga generando la renta económica, sino verlo más bien... Como, un, eh, ...como elementos que nos van a generar energía, que nos van a generar desarrollo directamente a la economía boliviana, a los y las bolivianas. Es decir, no solamente vamos a pensar en venderlo, sino lo vamos a pensar en industrializar y utilizarlo para nuestro desarrollo. Porque nosotros lo que hacemos generalmente es exportar nuestra energía, sea en hidrocarburos, sea en litio, sea en minerales, exportarlo... Para el desarrollo de otros países, ¿no es cierto?, porque lo exportamos en general en materia prima, aunque con hidrocarburos ya se ha empezado la industrialización, ahí tenemos el tema de la UREAT que ha tenido un, un éxito eh, impresionante en, este, en esta última etapa, ha sido muy importante, entonces ese es el camino, ¿no es cierto?, que nosotros podamos industrializar y utilizar eso, lo del hierro del mutum es otro tema también importante, entonces eso es probablemente lo que tenemos que empezar a profundizar para que nuestro modelo ya no sea solamente en palabra que digamos queremos dejar de lado el capitalismo, queremos dejar de lado el mercado. Tenemos que empezar a generar las condiciones para que efectivamente se pueda dejar de lado y efectivamente se pueda profundizar ese modelo y profundizar el régimen de gestión, sobre todo de los recursos naturales y específicamente el del litio, que creo que es el reto más importante en términos económicos que tiene. Y en el gobierno, junto con el tema del empleo. ¿no? Buenísimo. Eh, Vero, eh, como siempre, agradecerte muchísimo la generosidad que tienes para, para atendernos, para charlar un ratito. Eh, te mandamos un cariñoso saludo. No sé si quieres agregar algo en el final, alguna reflexión quizás ya para, para cerrar esta, esta, esta tu participación en esta mañana. Eh, te escuchamos, Vero. Yo siempre muy agradecida, gringo. Siempre estamos acá conversando sobre estos temas. Espero que el próximo 8 de noviembre, cuando se cumplan tres años, Estemos conversando sobre buenas novedades, sobre novedades en esta gestión de gobierno y en la identidad del presidente. Sé que a las 10 de la mañana va a dar una conferencia de prensa. Esperemos que también nos dé buenas noticias para el país y que puede ir también delineando de alguna manera eh, lo que significa su gobierno ahora que va a empezar esta segunda mitad, si se quiere de su eh, tiempo en el gobierno y yo creo que eso va a ser bueno no solamente para esta gestión presidencial sino para lo, los y las bolivianos que necesitamos urgente encontrar eh, horizontes comunes y empezar a romper de una vez estas, este fantasma de la polarización que continuamente nos tienen afrenta ¿no? un abrazo gringo y un abrazo también para Roxana Muchísimas gracias, Vero, muy amable. Una recomendación, estando en cobija, no puedes de, dejar de comerte un heladito de copoazú, que son realmente, ya te habrás comido más de uno, me imagino, ¿no? Así que bueno, disfrútalo mucho y, y espero que pronto estemos por acá en el estudio, nos va a encantar darte un saludo personal. Que estés muy bien, gracias Vero, hasta la próxima. Gracias, hasta pronto. Muchísimas gracias. Rosana, a lo propio, muchísimas gracias. Ha sido un placer nuevamente eh, compartir estos minutos contigo. Eh, este es este, tu este espacio, cuando tú estés acá nos va, nos va a encantar siempre eh, disfrutar de tu presencia. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, eh, el gusto es mío definitivamente y más bien la agradecida soy yo porque tener una voz para... Un lugar donde decir lo que uno necesita decir y, y, y representa algunas voces que también dicen lo mismo es importante. Así que muchísimas gracias y presta siempre a poder colaborar y debatir. Y y charlar. Muchísimas gracias. gracias. Roxana Señas, economista, que estuvo compartiendo con nosotros este momento de evaluación. Estuvimos con Verónica Rocha, que se encuentra ahora mismo trabajando allá en Cobija, hablando un poco del tema político, social, etcétera, y por supuesto, la visión económica con Roxana Señas aquí en el estudio de Aviala Televisión. Vamos a tomar la señal que nos llega desde la Plaza Murillo, se está realizando